¿Qué pasa familia? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy Hoy toca hablar del nuevo pase de batalla de la siguiente temporada Y es que aparte ya sabéis que han metido una actualización hoy Pero ese vídeo, este vídeo no trata sobre la nueva actualización Hoy toca responder a esas preguntas que nos estamos haciendo de la siguiente temporada Y además nuevas informaciones que nos han llegado Así que antes de todo, si no estás suscrito a este canal No sé qué haces con tu vida ahora mismo Suscríbete que es totalmente gratis Estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores Literalmente no estamos a nada Así que suscríbete ahora mismo porque la semana que viene va a estar llena de filtraciones de la nueva temporada que comienza dentro de muy poquito Así que suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos Código de creador Mister de Neox, ya sabéis que apoyáis muchísimo si ponéis vuestro código en la tienda Así que chicos, os invito a todos a ponerlo, que con esto apoyáis muchísimo al canal Perdonad por la ropa que hay por ahí, vale <risa> Me acabo de dar cuenta de que se ve todo el montón de mierda Así que sin más tiempo que perder, ya de ya, si tapo un poco la ropa Así que sin más tiempo que perder, amigos, empezamos con el vídeo Vamos allá Bien, amigos Pequeños indicios ya han empezado a aparecer para la siguiente temporada 7 del capítulo 2. Como bien saben, hay skins filtradas que todavía no están en el juego de Fortnite. Que están programadas para aparecer en el juego por seguro. Entonces, damos por segurísimo, si no están llegando esta temporada, significa que las tendremos en la temporada 7. Como por ejemplo, Deathstroke, un personaje de DC Comics... Que por primera vez lo vimos en los cómics de Batman. En la vida real. Y todos estos personajes siempre terminan llegando al juego. Como Batman. Como Catwoman. Pero estos estilos de skins. Que parecen como más samuráis. Tipo Ojo de Serpiente. Deathstroke. Como muchas otras más. A mí me encantan demasiado. Así que estaremos esperando con ansias la llegada de la nueva skin. Lo que estamos seguros... ...de que estará llegando pronto... ...son las nuevas dos variantes de los personajes... ...Batman y Catwoman... ...una nueva variante de sus skins totalmente armadas... ...con una gran armadura pesada... ...aquí podemos ver las versiones de ambos... ...una enfrente de la otra... ...una parece Catwoman cibernética... ...y la otra en versión diferente... ...lo mismo sucede con Batman... ...una de las skins... Porta una armadura pesada y súper grande. Entre todas las skins misteriosas que están por llegar. Tenemos la de Kevin el cubo. Ya sabéis que existe la nueva skin del cubo que todavía no llegó a la tienda de Fortnite. Una nueva skin donde podemos ver a un personaje que aparece... Que, que, que parece que está mutando. Parece que Kevin el cubo sale de su interior. Le comienza a salir cubos por el cuerpo. Así que quizás... El misterio del cubo todavía nos puede perseguir en la temporada 7 de Fortnite. Estamos esperando con ansias la nueva skin de Kevin el cubo, ya lleva tiempo filtrada y llevábamos meses esperándola. Considero que las skins de la historia del juego son las mejores, así que Kevin estará para la temporada 7. Otra de las skins programadas para la siguiente temporada es la de Samus. Por si no lo conocen, se trata de un personaje creado por Nintendo. Es el protagonista de la saga Metroid. Y tal, y como podemos ver, es un soldado galáctico cazarrecompensas. Lo que me entra la duda de por qué ahora regresan los cazarrecompensas, si en teoría eso debería pertenecer a la anterior temporada, ¿no? Pero hemos descubierto que parece ser llegará en forma de colaboración directamente con el juego. En la siguiente temporada 7. Y por fin amigos, llegamos al punto del video. Donde está la skin que todos estábamos esperando y la de la miniatura. Una skin confirmada 100%. Que por fin sabemos que sí que es totalmente cierto que llegará al juego. Y seguramente en los siguientes 15 días parece ser. La skin de Naruto. La pregunta es si realmente será la skin de la siguiente temporada 7. Sería increíble, realmente, ya que Naruto estaba planteado para ser lanzado en la temporada 4 o 5 de este capítulo. Así que espero que en la 7 ya lo tengamos, por fin, como dicen las filtraciones. Además, muchas de ellas nos revelan que podría ser la nueva skin secreta de la siguiente temporada. Pero no sé qué será mejor, si Naruto llegase en forma de colaboración a la tienda o si tuviese que ser una de las skins del pase de batalla. ¿Qué preferirían ustedes? Coméntalo en los comentarios. Lógicamente, no podemos dejar pasar la skin más importante para la siguiente temporada de la historia del juego, la fundación. Sabemos que todavía sigue encerrado en el capullo de Punto Cero, porque se encerró para protegerlo y contenerlo. Parece que tendremos el regreso de la skin para la temporada 7. Poco a poco iremos completando el pack del grupo de los 7 y menos skins quedarán para completar todo el grupo. Así que para mí creo que todas las que han visto son las skins que estarán de momento confirmadas para llegar pronto al juego en la siguiente temporada 7. Tanto en el juego como en la tienda. No sabemos de qué manera pero sí más o menos su programación gracias a las filtraciones. Acuérdense, lógicamente, Fortnite nunca ha filtrado oficialmente dos semanas antes nada de la siguiente temporada, ni siquiera a veces el día anterior, por lo que es imposible realmente al 100% saber cuáles son las skins que estarán llegando, ya que Fortnite de manera oficial no reconoce ninguna de estas jamás, aunque sean ciertas y aunque hayan sido filtradas. Familia, ¿os ha gustado el vídeo? <risa> Recuerden que hemos subido TikTok hoy y cada día. Así que, chavales, os dejo debajo en la descripción, en el comentario fijado, el link para TikTok. Me encantaría que todos vinieseis a seguirme allí, que seguro que estáis con el TikTok todo el día. Así que podéis verme ahí también. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!